Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo en este día martes, iniciando nuestro día, nuestra jornada, nos ponemos en la presencia de Dios. Y vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que sea Él el que oriente y el que lleve las riendas de este día. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Clamamos a Ti, y Tu Santo Espíritu, para que nos llene de Tu gracia, de Tu sabiduría, nos dé fortaleza en las diversas luchas que vamos a tener en esta jornada. Nos ponemos en Tu Santa Presencia. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 11 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, Tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que ha nacido del Espíritu. Nicodemo preguntó, ¿y cómo puede suceder esto? Jesús contestó, ¿y tú, siendo el maestro Israel, no lo entiendes? Te lo aseguro. De lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio Y no aceptáis nuestro testimonio Si no creéis cuando os hable la tierra, ¿cómo creeréis cuando os hable el cielo? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Bueno queridos hermanos desde ayer, ayer por ser la fiesta de San Marcos no tuvimos la, el inicio, la lectura continua, pero desde el lunes empezó a leer el capítulo 3, este encuentro, este diálogo que Jesús tiene con Nicodemo. Y es un diálogo fraterno, es un diálogo en transparencia, en honestidad. Este maestro de la ley se acerca a Jesús de noche a preguntar, a hablar con él. Y encuentran a Jesús un maestro, amable, servicial. Que, que lo va llevando para que vaya comprendiendo los misterios del reino. Eh, Jesús le ha dicho a este hombre, tenéis que nacer de nuevo, el viento sopla donde quiere. Así es, así es la obra del Espíritu. Bueno, queridos hermanos, pues pidamos la gracia del Espíritu para que sea Él que nos llene, que nos dé su sabiduría para poder obrar correctamente, para poder hacer las cosas bien. Que tengamos esa disposición para que Dios obre en nosotros. Que el Señor Todopoderoso los bendiga, los guarde, los proteja. Un abrazo para todos. Dios me los bendiga y me los proteja.